Estamos hablando de la ah, lista ahora, de las 100 ahora, personas más influyentes, influyentes del mundo. Influyentes según Time. o más conocidos. No, influyentes. Influyentes. Es decir, ¿Y considera. ¿y ¿Cómo No, Es un criterio eso. absolutamente arbitrario de la revista que establece. Influyente, que sería, bueno, que tiene capacidad de marcar tendencia, que tiene capacidad de motivar, de inspirar a otros en distintos ámbitos. Básicamente son siete categorías las que, las que establecen. Están los artistas, los íconos, los líderes políticos, sobre todo, y sociales. Bueno, estos son los únicos siete de origen latino que destaca por lo que podemos sentir más cercano. Argentino, uno solo, sí. obviamente. ¿Quién claro. si no? Lionel claro. Messi, por supuesto. Dentro de la categoría titanes está Messi. Eh, y después está dos en la categoría líderes, que son Lula da Silva y Gustavo Petro. Eh, Lula da Silva, la, la revista incluye una semblanza realizada. donde Lula, que, Lula se... da Silva, yo, me parece, tiene Sin un duda. lugar lógico. Sintiendo no el de Petro. Petro está ahí básicamente por lo... Yo creo que generó mucho impacto el discurso que hizo Petro ante la ONU, donde instaló muy fuertemente, desde Colombia, país obviamente, de donde sale buena parte de la cocaína que se comercia en el mundo y que tiene alguna de las bandas más importantes vinculadas al narcotráfico, instaló muy fuertemente la idea de que hay que discutir la política de drogas y básicamente plantear si no hay que ir hacia una legalización de drogas a nivel internacional. Yo creo que esa posición desde un presidente de Colombia generó bastante impacto mm. y por eso esta revista, que es estadounidense y que tiene cierta sensibilidad con el tema porque es el principal mercado al que va la droga eh, colombiana, creo que por eso lo eligen a Petro. Messi, no hay nada que Messi, explicar. no hay ninguna discusión. Pedro Pascal tampoco. Pedro Pascal es casi que más sí. estadounidense que chileno, sí. pero es el, uno de los actores del momento sí. eh, de, de Last of Us, eh, que es la serie esta de fin del mundo. Salma esta, Hayek, me encanta. Salma Hayek es... Hermosa, buena, ah, eh, tiene, tiene una, sí. una vigencia sí. impresionante A mí me parece que no hay nada para discutir ahí Y, y está bueno, ¿quién hace la semblanza de Salma Hayek? Sí. Penélope Cruz ah, Que es una actriz sí. que también, también tiene muchos puntos de contacto sí. me parece Inclusive si ves las carreras Zoe Saldania es una actriz estadounidense dominicana Que es la protagonista de Avatar 2 eh, es, por eso, sí. es por eso que está, está fuertemente presente ahí Y María Herrera Magdaleno Personaje, obviamente, poco conocido para el gran público. Es una activista mexicana de 73 años que está, sobre todo, tiene una historia terrible, tres hijos desaparecidos. Uno de los dramas que ha tenido la, el, el estallido de violencia en México por el tema narco en los últimos años es más de 100.000 personas desaparecidas. Eh, vinculado justamente a esto. Y ella se convirtió en una activista justamente en la búsqueda y en el reclamo por desapariciones de personas. Bueno, estos son los latinos. ¿Quién encabeza Michael B. Jordan? que es el protagonista y director de Creed